<risa> Realmente es que uno se queda un anonadado ¿eh? ante esto. Fíjate. No son palabras de Elena White, son palabras que aparecieron en la review One Herald, que era la publicación de los primeros adventistas. Ya veis, en el año 1883, no hacía tantos años que la iglesia adventista se había consolidado, se consolidó en 1860 y algo. O sea que se le veía a Elena White como ahora, vamos, igual. Recordemos que Elena White tuvo una gran, eh, bueno, una gran lucha, en el sentido verbal, de cuánta gente, en principio, negaba sus testimonios, los contradecía, hablaba que si eran espiritismo, que, que, que era todo una auténtica majadería. Y, bueno, se tuvo que hacer una clara comprensión de todo ante la gente, ...para que se diesen cuenta que lo que sus, él hacía en sus escritos... ...no eran invento suyo ni cosa satánica. Y el pueblo adventista aceptó a Elena White como mensajera del Señor. Pero curiosamente han pasado los años... ...y ahora, precisamente... ...mucha parte de este pueblo desecha los escritos de Elena White... ...incluidos pastores dirigentes... No hablo ya de, de miembros de iglesia, sino de pastores dirigentes. Y que enseñan a los demás a despreciar también los escritos del Enaguay. Sabemos que Cristo es esta piedra angular, que está en este arco. Pero una vez más, recordemos que el pueblo de Dios del tiempo del fin tendría algo especial guardarían los mandamientos de Dios y tendrían la fe de Jesús. Y la fe de Jesús, también dice otro texto, que es el espíritu de la profecía. Y desechar a los profetas que Dios envía, cuando se puede comprobar que totalmente han sido profetas, que es despreciar a Cristo, mismo. A, a, Cristo mismo. a Cristo mismo. Por tanto, todo ese edificio, ...se derrumba... ...y pensando... ...o diciendo... ...de que están... ...con Cristo... mirad hasta qué punto nos podemos autoengañar... ...o caer en confusión... ...porque a veces... ...como suele pasar... ...de los escritos de la señora guay ...me interesa esto, sí... Ah, ...pero cuando dice esto, o está manipulado... ...o está alterado... O, ...o es que no me va bien, sencillamente... ...y entonces voy a buscar todas las excusas posibles... ...porque cualquier, me está tocando las fibras. Cualquier cosa que hicieras a uno de estos mis hijitos... ...a mí me lo hicieres Por eso que si es considerada Elena White... uno de los hijitos de Dios... ...y la estamos maltratando... ...y la estamos machacando... ...y todo lo que ha dicho, entonces... ...se lo estamos haciendo a Dios. Y a cualquiera que diga lo que dice ella... ...y se le diga lo mismo... ...también es exactamente igual. Por tanto, no despreciemos... ...los escritos inspirados por Dios. Porque al hacer eso, estamos despreciando también al mismo Cristo. Vamos a terminar ahora viendo un vídeo... ...que es una pequeña secuencia de unos segundos tan solo de un vídeo que ya mostramos aquí, que fue prácticamente el iniciador de toda esta serie sobre la comparativa entre el cuerpo, los templos, Orión, para que recojamos unas pocas frases que después de haber visto todo lo que hemos visto en estas conferencias, yo creo que el hombre cuando la, la dijo no era consciente realmente de lo que estaba diciendo y que ahora vamos a ver. De este modo, teniendo en cuenta que se ha encontrado el templo de Salomón, el cuerpo y el área de la glándula pineal, en la cima de la cúpula, donde existe el altar, esto corresponde al centro de la nebulosa de Orión y... ¿Cuál es el centro de la nebulosa de Orión? El centro de una nebulosa Orión es un área muy luminosa. Y si observamos, se corresponde a la glándula pineal, ¿Crees que todo esto ocurrió solo por... Pues una vez visto el vídeo ya nos damos cuenta cómo liga precisamente todo lo que hemos expuesto hasta ahora y que una vez más digo que esta persona cuando hizo el vídeo y dijo esas frases evidentemente él no conoce toda esta parte que nosotros hemos presentado porque muchas cosas no la conocíamos ni nosotros, creo. <risa> Pero, desde luego, es, es clave todo lo que él ha dicho. Bien, nosotros ahora... vamos a ver lo siguiente. Plagio satánico, es lo que vamos a ver ahora. Cristo es la cabeza... Pero veamos también cómo en la misma Biblia se habla de cabezas en el dragón y la bestia. Recordemos qué textos aparecen en la Biblia así. Apocalipsis 12, versículos 3 y 4 nos dice. También apareció otra señal en el cielo. he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos.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 en este caso, cuando nos habla de este poder, con siete cabezas, diez cuernos, siete diademas o coronas sobre sus cabezas, también nos lo vincula con que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Evidentemente no se está refiriendo a las estrellas físicas, sino a los ángeles que siguieron en rebelión a Satanás. Una tercera parte de los ángeles se fue con él. Y una vez más, todo ata la cuestión cielo-tierra, porque Satanás es el que viene a parar aquí. Y en consecuencia, cuando eso sucede, también llega el momento en que a Satanás lo que le interesa es destrozar a quien iban a hacer para ser el salvador del mundo. Pero ya veis, una vez más se asocia las cabezas a, lógicamente, la parte que lo mueve todo de un cuerpo. En este caso, Satanás también utiliza todos sus recursos... Incluso además ya veis la palabra cuernos, de la cual también hemos hablado y algo más seguiremos hablando en su momento. Veamos ahora también. Un momento. Vale. Apocalipsis 13, versículos del 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos.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 Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mirad cómo aquí se nos está describiendo que llega un momento en que Satanás eh, da el poder a una bestia terrible y esa bestia a su vez tiene una cabeza que es herida de muerte. La cabeza, ya sabéis, es, como os he dicho antes, el que mueve todo un cuerpo, ¿no? Y ya vimos en las conferencias primeras sobre la serie El Gran Engaño, si no recuerdo mal, en la conferencia eh, números de la 8 a la 10, dedicadas a la marca de la bestia, a quien estaba haciendo referencia esta profecía. Era al mismísimo Vaticano, a la Iglesia Católica Romana. Y lo demostramos, o sea, no es una especulación, los textos bíblicos y la historia son muy claras al respecto. Pero démonos cuenta como, una vez más, se habla de cabezas como algo clave, que puede ser para bien cuando es el caso de Cristo, pero para mal cuando son cosas que se aplican a Satanás y a los suyos. Apocalipsis 17, versículos 3, 7 y 9 nos dice.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 Mirad también aquí cómo la cabeza coge emblema, en este último texto, sobre montes. Y ya hemos visto una vez más, el trono de Dios está... ¿dónde? En un monte. Arriba lo estuvo y lo está, y abajo, en la tierra. ¿No era exactamente igual? ¿Satanás qué tenía que hacer? Buscar lo mismo. Por tanto, démonos cuenta como Satanás siempre y a Dios lo trata también como ese tipo de cabeza. Ese tipo de cabeza que lo que hace, iba a decir, llevar de cabeza a los demás, pues sí, llevar de cabeza al mal a los demás, pero que además es capaz de utilizar otros instrumentos, como puede ser el papado, para ser cabeza de muchas gentes. ...y llevarlas, precisamente, por el lado no mejor de todos, precisamente. Cuerpo, por tanto, nosotros, pero somos templo del Espíritu Santo... ...que nos une a la cabeza, que es Cristo. Después de ver todos estos textos en general, de lo que nos damos cuenta... ...es de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo... Por eso esa frase de con mi cuerpo hago lo que me da la gana, pues si haces lo que te da la gana con tu cuerpo, resulta que le estás dando tu cuerpo a una cabeza y esa cabeza no es la de Cristo precisamente. Porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo y eso nos debería hacer pensar y mucho. Mira.